Entonces no hay motivo a menos que seamos tan testarudos. Sí. Óyete, y cantidad de personas que uno conoce que están internos, que están en una situación verdaderamente calamitosa. Esto, esto es terrible. Esto es terrible, señores. Buenas noches mal. Sí. Te, te, te, perdóname que te voy a decir algo. Yo te estoy llamando de un campo cerca de la ciudad, pero hay un programa de muchos ratings después de la noche, ya un poquito, ya, comienza, después que tú terminas, de muchos rating, ya tú sabes cuál es, para no mencionar el nombre, que esa persona dice lo contrario, que no hay muerte, que Macorís no hay muerte, que es lo que ellos están haciendo. Entonces, lo que tú estás diciendo, yo lo acabo de comprobar, porque yo paro en la ciudad y todo el mundo me está diciendo que se murió fulano en Santiago, en la capital. Entonces, ese señor que tiene a los jovencitos al lado en ese programa, dice Pero, que no hay muerte. Déjalo ahí, no, no me menciones porque tú sabes, vamos a actuar en base al comentario mío. Y Ustedes entonces después evalúan, tú ves, eh, claro que hay muerte y mucha. Incluso, ayer yo comentaba que vi varios eh, especialistas, epidemiólogos, Hablando incluso que las cifras no se están dando realmente como son. Y yo conté ayer, ayer, ayer, ayer, conté yo, que yo fui al cementerio y hablé con gente ligado al cementerio y me dijeron, mamá, esto es una masacre, aquí hay días que están siete y ocho y nueve y no salen en los boletines. Pero claro que sí, y hablé del caso que me contó un... Uno de los que están en el cementerio que dice aquí esto es una cosa increíble, Omar. Yo no lo firmé porque ellos no, no quieren que lo firmen. Temen, ¿verdad? Eh, eh, eh, la gente vive medio bronco, como, como se dice. Pero me dijeron que incluso una prohibición que hay, que de que haya entierro masivo, la gente va masivamente a los entierros de COVID. Y que me, me estaban contando que había una muchacha, una muerta, que los familiares la estaban besando muerta que murió de COVID. O sea, son cosas. ¿Cómo que no hay muertos? que hay muertos por pipa en el país y, y, y, y miren señores, y yo vi y, y le doy seguimiento a los boletines provincia por provincia. Y esto le está dando duro a todo el mundo. Esto le está dando duro a todo el mundo. A todo el mundo. Esto, esto es una verdadera masacre. Una canicería lo que está ocurriendo en este país. Vamos a estar claros en eso. Eso no se puede ocultar. buena Leocadio, ¿cómo está Leocadio, ¿cómo Estamos bien, mamá. ¿Cómo estás tú? Sobreviviendo es lo único que puedo decir. Sobreviviendo. Oye, Omar mal. ¿Tú sabes que se nos fue Nazario, Ramos? ¿sí? ¿Cómo? Que se murió Nazario. Sí, si, Nazario, pues yo lo di aquí y... y Hice comentarios comentario del lugar y... Bueno, pues yo te estoy llamando a ver si hagamos un documento para llevarlo al ayuntamiento y en una calle ponérselo a él en honor a él. Un gran deportista. Ya hay gente que está trabajando en eso. Ya. Sí, sí. Ah, pues mal entonces. no es te he derecho? Sí, sí, sí. Nazario merece todo. Nazario merece todo, gracias Leocadio Entonces le decía, amigo televidente Que, señores, esto no es un relajo Y esto nos está dando duro Y le ha dado duro a grandes potencias No solamente a nosotros Esto ha habido un desbordamiento Y, y, y sencillamente hay una situación calamitosa eh, vi hoy varias personas de cierto relieve social y económico escribiendo, entre ellos Kiko Tabar, llamando al gobierno a que extreme la medida. O sea, eh, eh, Kiko Tabar, que fue director de aduanas y de impuestos internos, en diferentes gobiernos, Kiko Tabar escribe hoy que la flexibilización ha venido a profundizar el asunto del contagio del COVID y a crear una situación de incertidumbre. Y está llamando al gobierno a que se tome medidas drásticas, pero entonces cuando la toman de una vez comienzan que no, que esto, que la economía, que oh, susto, es, es gobernar no es fácil, un pueblo como este. Y ya vi varios más incluyendo el colegio médico, que están pidiendo que se extremen porque esto, esto se Incluso el gobierno cuando cambió de, de situación, que flexibilizó el horario de toque de queda, eh, en voz de la vicepresidenta anunció que si se veía que los resultados no eran satisfactorios en términos de disminución, de los contagios y las muertes Esas medidas se podían cambiar Y le voy a decir lo siguiente Lo que se está viendo es A menos que se le haya perdido eh, El amor a la vida Que se haya perdido la sensibilidad Es que aquí lo que hay es una carnicería en este país 28 muertos hoy Incluyendo varios de aquí de Macorís incluyendo varios de aquí de Macorís, de modo que esto no es un relajo. Yo y el periódico Elitín Diario y otros medios, ante la actitud de la gente, del ciudadano, habló de sálvese quien pueda, o sea que cada quien que quiera salvarse, que se sabe, que cada quien que quiera cuidarse, que cada quien que quiera respetar la medida, porque la verdad es que hay un segmento importante de la población que parece que le importa un bledo. Pero tampoco uno puede permitir que ningún carajo a la vela, que no se cuide, quiera contagiar que se cuide. La verdad es que está, estamos en una situación difícil. Hoy sale un trabajo aquí de que en febrero, señores, todavía hay calor frío. Yo me gustaría que el gobierno tomara eh, las medidas de lugar porque este, esto me da grima a mí. Hoy sale que eh, varios artículos, eh, eh, varios artículos de consumo de primera necesidad, artículos importantes, han subido, miren aquí. Prétenle atención a esto. A ver si esto llega porque yo tenía como problemas con este internet, pero creo que sí. Miren, miren, miren aquí esto. En febrero se agudiza el alza de los productos. ¿Qué pasó? No, ah, espérate, déjame. Míralo aquí, míralo aquí. Vamos a ponerlo ahí. Miren esto, señores. Eso, eso, me da, eso me da a mí mucho, mucho miedo. Miren, en febrero se agudiza el alza, o la tendencia al alza, en precios de los productos. Dice aquí, esto se viene y, y hace un... Mientras en diferentes gremios empresariales anuncian que aumentarán los precios de diversos productos, tanto de producción local como importación, Consumidores y trabajadores aseguran que no tienen la capacidad de compra, que es cada vez más mínima. Y ahí entonces dice, oigan esto, señores, para que ustedes vean cómo es que estamos. Eh, aumento desproporcionado, aumento que ponen a cualquiera a pensar. Eh, vamos a ver. El agua, miren aquí dice que aumentó el aceite, oigan esto, el, el botellón de agua aumentó, dicho aumento se aplica junto a otros productos como son el aceite de soya de 128 onzas, que aumentó de 86 pesos de julio del pasado año a... 386 pesos a finales de enero, oigan eso, eh, entonces dice aquí, y a, eh, no, 386 a finales de enero, 472.99 pesos, eh, bueno y ahí van una serie de productos, el arroz, la azúcar, lo, el cartón de huevos de 30 huevos, y que en categoría económica de 180. 33, pasó a 179 con 40 y así, hay una lista de productos que miren, esto, esto es una cosa terrible, eso me está dando miedo a mí, en medio de esta crisis económica y de esta crisis sanitaria y del pánico y del de trauma psicológico, porque la gente ha perdido un familiar, porque la gente ha perdido su empleo, porque... Entonces que se le meta esta tendencia alcista de todo lo que es indispensable para usted comer. Bueno, esto me da miedo a mí, se lo digo con toda la sinceridad. Esto me da miedo. Vámonos a la pausa, señores, y venimos con otros temas más que tenemos en el día de hoy. Adelante, señor director.